Estamos en el Alcolea de Tajo, hemos hecho nuestros dulces tradicionales de aquí, nos viene de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, son típicos de aquí de la Colegio. Se hacen con harina, huevo, azúcar, anís, miel, zumo de naranja, rallado de limón y luego ya nuestro secreto. Viene mi amor ¿En dónde tienes el nido, dime palomita blanca, en donde tienes el nido, en una sierra nevada, en un almendro florido. Aquí se hace siempre esto en los en los hostizos, en las bodas, en las comuniones, en todas cuando hay un acontecimiento se hace. En las fiestas del pueblo también lo hacemos para dárselo al pueblo, lo hacemos también para venderlo para donativo para la parroquia.